bueno pues voy a presentar un resumen de esta edición de iron más 70.3 en marbella una jornada que ha transcurrido sin ningún percance tengo entendido porque vamos a escuchar las palabras de pablo vázquez que es el director de esta iron mar aquí en marbella y que también de eh, la señorita Vázquez su hija que no ha hablado muy bien en esta entrevista y ha definido muy bien el iron Ma. y también queremos felicitar a los ganadores a los premiados pero que realmente que todos son unos superhéroes y que han hecho sus pruebas eh, algunos han llegado antes otros después ...pero lo importante ha sido participar en este Ironman 70.3... ...y que ha sido una maravilla ver esta mañana desde primera hora... ...el mar que estaba con una barza, no hacía ni una gota de viento... ...aunque luego sí, pero ha venido muy bien esta brisita... ...porque si no, no podríamos aguantar la calor... ...bueno pues damos la enhorabuena a esta edición de Ironman... ...a Pablo, a todo el equipo... Lo felicitamos y ya lo volvemos a ver el año que viene. Bueno, nos quedamos con este resumen que espero que sea de vuestro agrado. Y recordar que también lo tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Youtube, en nuestro blog, etcétera, etcétera. Bueno, os dejo con este reportaje de resumen total. Hablamos con Esther Vázquez que está aquí en la organización pendiente de que no pase nada y que esté todo muy bien. Y además hay un gran equipo detrás, ¿no? ¿Cuánto formáis el equipo en este Ironman? Pues bueno, de voluntarios somos casi 700 personas. Luego hay gente que viene de Ironman de Barcelona, que también son un equipo bastante grande. Y luego los miembros que se llaman Team Leader... ...que también tienen responsabilidades mayores... ...y que también son, no sé en realidad la cuantía exacta... ...pero también son un número grande de personas... ...todo para que salga bien y estén todas las áreas... ...que son necesarias cubiertas en la organización. Pero por si hay algún despistado, ¿no? ...que algunos no sé por sí, dónde entrar, por dónde salir... Hay, por siempre dónde... hay, además bueno hay que contar... ...que obviamente los, los participantes están nerviosos... ...muchos de ellos, es eh, su primera eh, participación... ...en un evento deportivo de estas características y bueno pues siempre hay que guiarles y ponerle un poco en el camino bueno como estás viendo esta esta puesta ya en escena eh, los primeros participantes los que los que bueno y los primeros que han llegado no porque tenemos muchos campeones sí, también ¿no? hay, superhéroes superhéroes, superhéroes que son los pro que les llamamos que son los que primero salen en la natación y que obviamente pues aparte de que salen los primeros son también gente que, que son profesionales y se dedican a esto y bueno pues son unos máquinas como podría decirlo y, y nada eso ya están pues bastante aventajados por en la carrera y la verdad que el tiempo está acompañando mucho el año pasado hizo un poquito de peor tiempo este año la verdad que está haciendo un día estupendo y eso también eh, ayuda a que venga mucha gente a, a verlo y que familiares y tal estén estén apoyando al 100% a su a su familia son los primeros que han entrado me los puede mencionar los nombres ¡Uf, y... ni idea! ideas Según... otros años no los... sí el, campeones. los campeones también he visto también una de las mejores, ¿no? Sí, están están aquí de, de vamos, de, por, de podríamos decir que son del top one de mundial que vienen aquí, que ya te digo se dedican profesionalmente al mundo de la larga distancia del Ironman y vienen aquí a participar al evento y obviamente están muy aventajados en la carrera y el año pasado casi todos los que quedaron primero fueron extranjeros y este año yo creo, intuyo que también, pero bueno a veces si hay algún español que da la sorpresa que eso también alegra, <risa> que de <darle> los mejores, <risa> que todos son merecedores de premio sí, sí. realmente. Claro Muchas gracias. Sí. ¿no? Nada a vosotros, hasta luego. con el señor pablo vázquez que es el director de este esta 70.3 marbella y que ha sido bueno espectacular desde las siete y media estamos nosotros aquí pero hay personas que desde mucho antes bueno Enhorabuena, enhorabuena, sí, fantástico. Muchísimas muchísima gracias. Me gustaría que me hicieras un balance de, de, tu punto de vista, que ya no es la primera vez que se hace y con toda la experiencia y el recorrido que lleváis, me gustaría saber tu opinión acerca de esta edición. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha superado la primera? 13, creo, ¿no? Hombre, todavía es un poquito pronto para decir lo hemos conseguido todo porque todavía hay mucha gente corriendo, además. Pero la impresión general es que estamos muy, muy contentos. Todo ido muy bien, el agua ha sido fantástica porque el tiempo ha acompañado. Ha entrado un poquito de levante, pero bueno, la bicicleta tengo entendido que tampoco ha afectado mucho. Y nada, muy, muy contento, la verdad. Bueno, acabamos de ver eh, ya la entrega de medalla de las campeona mujeres fabulosas, deportistas, y que bueno, una de ellas ya es muy reconocida. También. Sí, sí, sí, sí, la primera lleva bueno, nada más, ya es la segunda vez que corre aquí en Marbella. El año pasado ganó, ha vuelto a ganar y es impresionante. Impresionante, esa es una, una triatleta que cada vez que corre en España gana. Nunca ha perdido en España. Eh, la verdad es que yo recuerdo que mmm, el concejal había dicho que teníais firmado varios años, entonces el año que viene ya estaréis preparándonos para otra edición más de Iron Man. Sí, sí, nos quedan, de momento nos quedan dos años de contrato. ...y obviamente los que trabajamos aquí vemos un montón de fallos... Que, ...que gracias a Dios no ve nadie más que nosotros... ...pero ya estamos pensando cómo mejorar para el año que viene... ...por supuesto. ¿Ha habido algún percance en esta salida de esta mañana... ...¿alguna otra curiosidad con normalidad o ha habido algún... ...gracias, gracias a Dios absolutamente nada... ...la natación, bueno se han retirado algunos por hipotermia... ...porque el agua está fría... En la bicicleta de momento absolutamente nada y aquí, bueno, lo típico, gente que llega muy cansada, le entra un poquito de mareo, pero tenemos aquí a las personas de día que hacen un trabajo fenomenal, que colaboran con nosotros desde la primera edición y todo controlado, gracias a Dios. ¿Le darías algún mensaje a los jóvenes deportistas que empiezan, que quieren, están ahí en ese podio, le dirías? bueno que, que nunca es tarde para empezar no solamente a los jóvenes sino de cualquier edad esto es, es un deporte muy muy divertido yo recomiendo que se pruebe poquito a poco porque empezar a lo mejor con uno de estos y marbella que está considerado quizás el 70.3 más duro del mundo pues es un poquito fuerte pero empezando poquito a poco aquí tenemos una escuela o dos escuelas tenemos en una en marbella en san pedro escuela de triatlón fabulosa entre las dos pues puede haber ver 160-170 niños. Muchísimas gracias, Pablo, y una vez más, enhorabuena. Nada, a vosotros, gracias.